Gracias, María Mónica. Muy buen día para todos. Un agradecimiento a la ACP por esta invitación y nos complace desde parex poder compartir con ustedes lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en esta ruta de descarbonización con beneficio compartido en el entorno. Quiero empezar un poco por contarles perdón cuál ha sido... El inicio de las operaciones de Parex en Colombia. Parex arranca en el año más o menos 2003, 2009, perdón, hace más de 13 años. Arranca sus operaciones en el, en el municipio de Pore, en el departamento de Casanare, y desde ese momento ha tenido dos factores vinculados a sus operaciones que han sido primordiales. El primero es mantener a la comunidad como un aliado estratégico para el desarrollo de sus operaciones. El segundo aspecto que ha sido primordial es que ha priorizado el aprovechamiento del gas como parte de su esquema de generación de energía. Ahora, en materia de gestión de gases de efecto invernadero, da su primer paso en el año 2017. En el año 2017, tuvimos nuestra primera versión del inventario de gases de efecto invernadero, el cual cubre los alcances 1, 2 y 3 y en el año 2019 se establece su primera línea base. Con esta línea base se han marcado tres ejes de acción que han sido primordiales. El primero, control y mitigación además de controlar y asegurar sus inventarios de gases de efecto invernadero, ha sido abanderado por llevar a cabo estos proyectos de mitigación. Hoy logramos ejecutar las dos primeros pilotos de geotermia en Colombia. Estos pilotos se desarrollaron en el departamento del Casanare, en el municipio de San Luis de Palenque, en el municipio de Aguazul y hoy están puestos en marcha para generar energía limpia a partir del aprovechamiento del calor de los fluidos de producción. Un segundo gran hecho es la primera granja solar, no solamente de Parex, sino del departamento del Casanare. Esta granja solar se integra a la matriz energética de Parex para empezar a vincular estas energías renovables como parte de la matriz energética. ¿Qué ha sido primordial para poder lograr estos hechos? Y lo mencionaban en, en los paneles anteriores, y es la articulación. Ha sido clave articular la academia, la industria y las entidades de gobierno para gestionar ese acceso al conocimiento y ese acceso a las nuevas tecnologías. Parex ha convertido con el apoyo de estos actores esas ideas en proyectos reales y materializados. Pero no se puede dejar atrás la transición vinculante, vinculante con las comunidades. Para nosotros es vital, no solamente vincular a la comunidad, sino generar beneficios compartidos en el desarrollo de esta gestión de descarbonización. Y tenemos dos proyectos que queremos destacar acá, es Proyecto Energía para Todos, en el cual buscamos llevar energía limpia a las comunidades aledañas al proyecto de Parex y el proyecto Agua para Todos que está operando desde hace más de cinco años y busca llevar agua de calidad y mejor acceso para las comunidades aledañas. También hemos dado nuestros primeros pasos de acceso y de participación en el mercado voluntario de carbono. Hoy logramos tener una certificación de 173 mil bonos de carbono por proyectos de eficiencia energética hoy puestos en el mercado voluntario. Todas estas acciones y hechos, digamos que ya ejecutados, son los que permiten enfocarnos hacia las metas que tenemos de mediano y largo plazo. ¿Cuáles son estas metas? A 2025, eliminar las quemas rutinarias que tenemos en nuestras operaciones. A 2030, tenemos y vamos a reducir el 50% de de la intensidad de emisiones en los alcances 1 y 2. A hoy ya llevamos el 37% de ese 50% que tenemos como objetivo. Y como objetivo aspiracional que también esperamos lograr en el año 2050 y es ser carbono neutros en los alcances 1 y 2. Hay dos hechos que queremos compartir con ustedes y en el panel anterior incluso lo mencionaban y es nuestro plan de gestión y de reducción de gases de metano. Esto arrancó en el año 2022 cuando hicimos nuestra primera sesión de detección y cuantificación de emisiones fugitivas y de 22. A hoy hemos logrado no solamente cambiar esa forma de calcular nuestras emisiones de unos factores de emisión como lo hacíamos antes, sino llevarlo a comparar con las fuentes o con una medición más directa sobre las fuentes de, de estas emisiones de metano. ¿Qué ha sido importante? Por ejemplo, de nuestros, de nuestros inventarios del año 2022, 180 mil toneladas de CO2 equivalente, el 20% está asociado a metano. Ese 20% asociado a metano, digamos que tiene tres fuentes principales, las emisiones fugitivas, las emisiones de quema centea y los venteos atmosféricos. En cada una de estas tres fuentes, Hemos focalizado las acciones. ¿Qué tenemos? A hoy ya tenemos nuestra primera línea base de emisiones fugitivas que esperamos presentar al gobierno nacional como parte del cumplimiento de la resolución 40066. Adicional, en el año 2022 logramos reducir nuestras emisiones de quema en TEA en un 24% versus las emisiones del año 2021. Y el último aspecto que es un logro importante también, no solamente cuantificar, sino poner en marcha un plan de acción para recuperar estas emisiones de venteos atmosféricos, el cual ya lo pusimos con un presupuesto asignado y con un proyecto real en marcha para cumplir durante 2023 y 2024, tratar de aprovechar el gas de estas emisiones de venteos, aprovecharlo al máximo y el que no sea posible, como bien lo establece la regulación, poderlo quemar en nuestras teas, pero apuntarle a ese objetivo de reducir las emisiones de metano. Adicionalmente tenemos otro hecho importante y es un proyecto en curso en este año 2023. Estamos aprovechando las emisiones de los exostos de las turbinas de generación eléctrica para calentar el aceite térmico requerido en la operación de tratamiento de fluidos de producción. Con la puesta en marcha de este proyecto, esperamos dejar de consumir 150 mil pies cúbicos día de gas natural que hoy estamos consumiendo para poder calentar este aceite térmico. Esto nos va a representar aproximadamente unas 3 mil toneladas de ahorro en emisiones de CO2 equivalente y esperamos ponerlo en servicio aproximadamente en el mes de julio de este año. Hay algo que queremos compartir con ustedes y es que nada de estos proyectos operativos se logran si no llevamos realmente ese beneficio compartido al territorio. Nosotros en, en, en, en el día a día lo llamamos de una manera muy sencilla, necesitamos conectar el subsuelo con la superficie, necesitamos conectar el negocio con la realidad de territorio, ¿Y qué hacemos para ello? Además de vincular a estas comunidades, buscamos llevar los beneficios compartidos. Este es un programa, Energía para Todos, que busca llevar energía renovable a las comunidades. A hoy, en su segunda, hoy estamos en la fase de ejecución de la, de la entrega 2023, pero llevamos dos entregas materializadas, 2021 y 2022, con los cuales, Sencillamente buscamos que las comunidades aleañas tengan acceso a esa energía limpia. Y es increíble, pero ustedes mismos han sido testigos de comunidades que hoy están alrededor de nuestras operaciones, pero no tienen acceso a la energía, ellos ven un taladro con iluminación, con generación, pero es increíble que están al lado de nosotros y no tienen acceso a la energía eléctrica. Por eso hemos priorizado en una de nuestras líneas de inversión social, no solamente de cumplimiento de PVC, sino de inversión social voluntaria, este programa de energía para todos, con el cual a hoy hemos beneficiado a más de mil personas en nuestros proyectos y a cuatro entidades educativas: tres en el municipio, de en el departamento del Magdalena, una en el departamento de Arauca. Adicional a ello. De, digamos, de los beneficios que hemos llevado a estas entidades educativas, hemos entregado más de 212 sistemas individuales para viviendas en el departamento de Casanare y en el departamento del Magdalena. Y adicional a ello, como parte de nuestro programa, de nuestro proyecto de la granja solar en el departamento del Casanare, entregamos dos sistemas solares para iluminación de espacios públicos en el municipio de Villanueva, Casanare. Estas son algunas imágenes, pero es importante que ustedes conozcan un testimonio de lo que ha sido este proyecto. Cuando no estaban las herramientas útiles, por ejemplo, la luz y todo lo que han remodelado aquí en la institución, era, se hacía muy difícil estudiar, sobre todo porque no teníamos la comodidad o un internet. Cuando llegué me encontré con un colegio en muy malas condiciones. Eh, mis alumnos no podían tener acceso a la luz porque no la teníamos. Ahora ya ellos conocen que es un panel, ya ellos conocen lo que son unas herramientas. El colegio está más claro, las paredes más claras. Y ahora es más fácil la clase. Antes eran oscuras. Con esta remodelación que se hizo en el colegio, creo que es mejor, funcionará mucho mejor, porque los niños van a tener mejor educación. Hoy le doy gracias a pares por este proyecto, por haberme traído la luz, porque ahora mis alumnos ya van a avanzar. Era dispendioso estar cargando computadores en pueblos vecinos para luego traerlos al colegio y hacer uso de ellos. Pues con este material fotovoltaico que nos acaban de entregarse nos hace pues más fácil ya que los podemos cargar aquí, eh, tenemos iluminación en la escuela pues 24 horas, más que comodidad pues se convierte en una supresión de necesidades que teníamos en la escuela por pues, muchos años anteriores. Es un hecho, es un hecho que el proyecto está. La comunidad es contenta, agradecida, de corazón con ese gran aporte de la empresa. Este proyecto permitirá que las 36 familias de los niños y jóvenes que asisten a esta institución educativa a partir de hoy tengan acceso a energía limpia y asequible. Me siento feliz porque este proyecto me va a ayudar a estudiar. Bueno, y esta es solo una muestra, pero... Realmente lo que buscamos es llevar calidad de vida, calidad de educación a las zonas aledañas a nuestras operaciones. Es una muestra realmente de, de esos hechos que llevamos a la realidad y que permiten que eso que decimos allá sea real y es tener un crecimiento responsable, seguro y sostenible. Muchas gracias.